Fijación de Objetivos Estratégicos en la Empresa, Especial Pymes Muy buenas, aquí Antonio Herrero. La semana pasada te hablaba sobre cuál sería la estrategia para implantar un sistema en tu empresa. También tratamos un poco por encima las diferentes áreas que se dan en una empresa. Esta semana quiero seguir profundizando y quiero hablarte un poco más de una de esas áreas. Más concretamente sobre la fijación de objetivos estratégicos en la empresa. Especialmente enfocado en los autónomos y en la microempresa, que son empresas con entre 1 y 10 empleados. En el artículo de hoy vamos a profundizar un poco en una de las áreas que más crecimiento puede aportar a tu empresa y al mismo tiempo una de las áreas más olvidadas o dejadas de las pequeñas empresas en España. Te hablo del área de administración de la empresa en lo que se refiere a la fijación de objetivos estratégicos en la empresa y a planes de acción definidos para que esos objetivos se cumplan. Esta semana me gustaría explicarte cómo fijar esos objetivos estratégicos en tu empresa y las ventajas que te van a aportar. Al ser tan largo, el artículo tiene unas 4000 palabras, no lo voy a hacer en vídeo. Considero que es más útil si te lo dejo por escrito para que lo puedas consultar como un manual para empezar a trabajar si es que no lo haces ya con objetivos estratégicos en tu empresa. Espero que lo disfrutes y si te gusta y te parece útil te animo a que lo compartas con tus amigos en tus redes sociales. En el blog encontrarás los botones de las redes sociales más conocidas para hacerlo. Y por supuesto, ¿cómo me iba a olvidar? No te olvides tú tampoco de dejarme un comentario. Aparte de ayudarme a entenderte, me ayuda a mejorar. Gracias, nos vemos la semana que viene.